Ciertamente un tema que, que a nosotros no nos parece demasiado importante, pero que le sirven a Jesús para dar consignas de conducta a sus seguidores. Jesús cuestiona una vez más el excesivo legalismo de algunos letrados. Del episodio de las manos limpias pasa a otro que a él le parece más graves, Porque a base de interpretaciones caprichosas llegan a anular el mandamiento de Dios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 debe ser considerado como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Que el Señor los bendiga.